De alguna manera, pues felicitar y aplaudir verdad lo que fue en el día de ayer que se llevó a cabo el lanzamiento oficial en este municipio de San Francisco de Macorís, el plan eh, Mi País Seguro, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, el ministro de Interior y Policía, el director de la Policía, eh, así como otros funcionarios Estuvo de alto Estuvo el nivel. ministro del Mesí también. Sí, correcto, Franklin García, Franklin García Fermín. Fermín y eh, varios eh, funcionarios estuvieron presentes en este... Y obviamente eh, las autoridades locales, gobernación, la, alcaldía. La alcaldía... Porque son, son los anfitriones. Claro, son eh, los que reciben... Describía de, de, de el ministro eh, Chu Vázquez que San Francisco el municipio de San Francisco fue elegido dentro de la región o eh, dentro de la provincia, porque aquí en San Francisco de Macorís es donde es el más alto porcentaje de, de, de delincuencia y criminalidad. Por la tasa creo que de homicidio más alta que de, tiene... De, de la provincia. De la y provincia. por eso precisamente se eligió el municipio de San Francisco de Macorís, que yo sea de paso hay unos tres o cuatro sectores que estarán una especie de intervención, donde tendrá sí, aumento sí. de patrullaje... Eh, según, según leí el... Los tres sectores que serán intervenidos directamente por el plan son el barrio San Martín, Santa Ana, Santa Ana Vista y Vista Valle. Valle. Correcto, esos tres. esos tres. Me imagino que eh, se iniciará por ahí, en la medida, entiendo yo, que se logre disminuir el, la delincuencia y la, y la criminalidad en esos sectores, pues por disformidad claro. los otros sectores... Vayan disminuyendo y esto surge a raíz precisamente del, del triple homicidio que ocurrió hace poco en, en, San Martín, en San Martín, que llamó otros, la atención sí. del presidente, el ministro Chubas que estuvo aquí en ese entonces y prometió precisamente traer este programa Mi País Seguro a este sector y pues ya hemos visto que también irá a otros más. Esperemos que esto sea verdaderamente efectivo y que de verdad de buenos resultados, que merme la delincuencia aquí en San Francisco, de Macorís, porque, y que sobre todo nosotros los ciudadanos podamos caminar claro, por las calles y sentirnos mucho más seguros. Eso, eso es lo que realmente nosotros esperamos. Eh, no vamos a adelantarnos a hacer cuestionamiento, ¿verdad? Como tal vez siendo pesimista, eh, se lanzó ese plan en el día de ayer aquí en mi país, seguro. Vamos a esperar que todo eso todas esas eh, acciones que describió el ministro del Interior de Policía, pues realmente se puedan poner en práctica y que, y, y que, y que éstas sean efectivas. Para eso, él lo describió una cantidad significativa de, de, de vehículos, como motores, camionetas, van a instalar una serie de cámaras de seguridad en los diferentes sectores, eh, iniciando con una cantidad también significativa. Para que ese plan Mi País Seguro funcione en San Francisco de Macorís y en esos sectores, lo primero que hay que hacer, entiendo yo, es... Poner en práctica eso que él describió. Los, y obviamente, el vehículo, la, la, la Cámara de Seguridad, la cámara de seguridad, eh, una, un aumento significativo de, de los agentes y de otros que serán preparados para que patrullen o estén pendientes de. Creo contacto. que serán agregados unos espacios. 100 o sí, 125 100 agentes. Y otros Más. preparados, como, agentes, como policías municipales, y eso son de las acciones que se va a implementar para llevar a cabo este programa Mi País Seguro aquí en el municipio de San Francisco. de Que Mateo. es preciso ahora que usted menciona el tema de los policías municipales. Es importantísimo ver la presencia eh, de, de, de policías municipales en los parques para el cuidado del, del área del, del parque, que es un área de recreación, para que velen por el cuidado, pero también para que el, el ciudadano se sienta mucho más seguro en el parque. Pero, Pero también, ah, Víctor, ahora con el tema del COVID, ¿es necesaria solo la presencia policial? Porque para que le digan a la gente hey, no se peguen tanto, póngase la mascarilla. Bueno, como todas las cosas, pero algún día nosotros vamos a, llevar, a llegar a ser un país o un municipio debidamente organizado, que eso se respete. Claro. Yo entiendo que al menos gente de los lo, policías municipal, también, nosotros como municipio tenemos que crear conciencia. Sí, de la, de la importancia, correcto, de la importancia que tienen esos policías municipales. Pero para eso, para usted que los respeten, tiene que darse a respetar. Entonces. Crear conciencia en la municipalidad de la importancia y el respeto que hay que tener sobre esos policías municipales. Pero para eso hay que prepararlos a ellos también. Claro. Entonces, a, yo, a cómo tratar a un ciudadano, estamos, todo. Estamos, es, soñando, es por ambas partes, estamos pero, soñando por lo de los sueños. Eso suena hasta ¿verdad, Sí, lo que se convierte, lo, tú, sí, tú, que tú, se convierte en realidad. Entonces, vamos a preparar realmente una policía municipal con las condiciones, eh, eh, en todo el sentido de la palabra, en nivel académico que pueda tener. Pero para eso hay que hacer una serie de cosas de arreglo, pero yo creo que estamos llegando. Así que eh, eso que dicen, Manuel, es con los policías municipales, que deben tener mayor presencia, pero también mayor capacidad. Y eso va de la mano también con, con la conciencia que tengamos nosotros como municipio. Miren, Manuel, con respecto a la visita de de, de esos de la vicepresidenta y de esos, de esos funcionarios, funcionarios que estuvieron ayer aquí presentes, yo tengo un, una, un, un comentario Generalizado y esto sucede cada vez que se pasan ese tipo de acciones. Y es mi pregunta, ¿por qué, y voy a poner en San Francisco de Macorís, me imagino que así pasa en todos los pueblos del país, cada vez que un funcionario de alto nivel, y no se diga el presidente, va a un pueblo, tiene que causar ese caos en la ciudad, en el transporte. Tú dirías, bueno Víctor, es el presidente, es la vicepresidenta, es un funcionario de alto nivel, y debe, de, se le debe brindar toda la seguridad en eso estoy totalmente de acuerdo pero el hecho de que se le brinde la seguridad al presidente, a la vicepresidenta o cualquier funcionario de alto nivel eso no significa que eso no eso no significa que la visita de un funcionario voy a decir un funcionario sin querer justificar a la del presidente, pueda crear un caos en una población como el que sucedió en el día de ayer aquí en San Francisco de Macorís, y sucede cada vez que viene un funcionario de alto nivel. No debe ser. Al contrario, nosotros criticamos y cuestionamos el hecho de que aquí la DGC, ante a mí, eh, carezca de la cantidad suficiente de, de gente para poder patrullar y, y coordinar que el tránsito pueda fluir. Eso no es un secreto para nadie. Entonces, mi pregunta es, cuando hay un, un, una visita de un alto funcionario aquí a San Francisco de Macorís, viene una cantidad significativa de, Vigeset, de, de policía ¿verdad? para para reforzar lo que, lo que tenemos aquí, lo que Entiendo yo, debe traer como consecuencia que el tránsito fluya y que por lo menos ese día, esa mañana, esa tarde, tengamos en San Francisco de Macorís un tránsito que, que fluya, que tú puedas salir, que nada impida el hecho de que llegue, venga un funcionario de alto nivel, que San Francisco, todos los días es un caos, todos los días, entonces el caos se duplica, se triplica cuando viene un funcionario de alto nivel aquí a San Francisco de Macorís. Salir ayer tarde por la ciudad, por donde quiera, era un caos. Era mejor dejar el carro para entonces, que se saliera. Entonces, a yo me pregunto, quisiera que alguien me explicara, y yo me imagino que la única explicación que pudieran darme es: pero espérate, es que es el presidente, es la vicepresidenta, es, es el ministro de Interior y Policía. Llámese, no importa. Es que se supone que eso no es una eso no es la voluntad de Luis Abinader, de doña Raquel y de otros. El hecho de que crea un caos su visita, debe ser una felicidad. Viene el presidente. Ay, por fin, con la visita del presidente, vamos a tener un tránsito 500, que va a fluir. 500, claro, porque la, diciendo el Los tránsito. agentes del tránsito, es para eso, es para que el tránsito fluya con rapidez y, y con mayor comodidad y mayor no, seguridad. Imagínense, Víctor, que hay a la vicepresidenta ayer se hubiese presentado a rápido de aquí. No, no, no hay problema, no los sacan, la sacan. Le, le pasan claro, por arriba dos o tres. Claro, porque una cantidad eh, eh, significativa, que eso es normal, claro. y eso está muy bien, por esa seguridad pero esto tiene que traducirse... En, en que orden. el tránsito fluya, y que no solamente fluya para el, para el invitado, para todos Yo sueño con que... Viene el presidente. me viene mañana el presidente. Y vamos feliz vamos a tener va a haber una haber ciudad orden. tranquila. Va a haber orden. Porque lo, por eso es que se aumenta la cantidad de, de, de, de, de agentes policiales. Precisamente para eso. Para eso. Entonces, no entiendo. Si alguien lo puede explicar, pues yo se lo voy a agradecer. ¿Usted sabe que le van a meter un cuento chino? El que le explique, ¿No? Que no sé qué cosa, no, pero, que las calles son estrecha que venía una sí. visita... Pero, ¿qué tiene que, por ejemplo, si la visita era por allá, ¿qué tiene que ver el tapón por acá? <risa> por no, ejemplo. No, pero si le pasa un cuento chino, pero buscamos quien no lo traduzca. Buscamos quien lo traduzca, ah, sí. ¿verdad?